¿Te gusta el desarrollo personal? Bien, si es así, te invito a que te quedes a ver este vídeo Porque en él te voy a revelar cuáles son los 5 mejores libros que te harán crecer Leer es adelantar años de vida Es aprender de los errores que otros cometieron sin necesidad de pasar por ellos Por esto mismo, debemos ser muy selectivos a la hora de seleccionar los libros que vamos a leer Así que chicos, no me enrollo más Y vamos a pasar a ver cuáles son los 5 mejores libros de desarrollo personal. El primero y cómo no de Tony Robbins, despertando al gigante interior. En este primer libro, Tony Robbins nos habla de la fuerza de voluntad, de cómo esta interfiere en nuestro día a día, pero que no es suficiente para alcanzar objetivos a largo plazo. Es decir, la fuerza de voluntad puede ser buena para... Voy a estudiar para este examen y me voy a levantar a las 5 de la mañana. Ok, lo haces Voy a estar durante este vuelo sin fumar Ok, lo haces Pero para mantener estos objetivos a largo plazo Es imposible conseguirlos con únicamente la fuerza de voluntad Por ello mismo, Tony Robbins lo que plantea es un nuevo concepto Las asociaciones Veréis, voy a traer esto mucho más a tierra Y es que Tony Robbins lo que dice es que Si queremos cambiar o queremos crear nuevos hábitos Lo que debemos hacer es basarnos en estos dos Principios básicos en estos dos patrones Que es la obtención del placer o la evasión del dolor Por ejemplo, imaginemos que tú eres una persona que ingiere comida basura de forma desmesurada Entonces lo que debemos de hacer es asociar dolor, mucho dolor a este hábito de ingerir comida basura Pero no podemos descartar un hábito sin más Sino que para que este proceso se haga más fácil Lo que Tony Robbins plantea es a medida que asociamos dolor a este hábito por otro lado, tiene que ir naciendo un nuevo hábito al cual le atribuyamos placer. Entonces, volviendo con el ejemplo anterior, si generamos dolor, si le atribuimos mucho dolor a este hábito de ingerir comida basura, tendremos que darle mucho placer, o sea, sentir placer cada vez que comamos de forma saludable. Y al final, lo que conseguimos con esto es resustituir hábitos, dejar este mal hábito de la comida caer y por el otro lado resurgir este nuevo hábito de comer de forma saludable. El segundo libro, este libro no podía faltar en mi lista de 5 libros de desarrollo personal: El poder de la hora. En este libro, Eckhart Tolle hace una especie de meditación guiada a través del libro y para ello define que no somos nuestra mente, que hay algo más allá de la mente a lo que Eckhart Tolle denomina ser. Y en este libro nos enseña cómo conectar con este ser del que hablamos. Siguiendo con esto, el autor define que no hay nada seguro, que no hay nada garantizado. Que lo único que está garantizado es el ahora. Ni lo que pasó hace dos segundos, ni lo que pasará dentro de dos. Únicamente el ahora. De verdad, os invito a que vayáis a leer este libro porque sin duda alguna es una conexión total con el ser. Y a mí me ha cambiado mucho a la hora de ver las cosas y de pensar. Súper recomendable. 3. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Este libro es... Muy, muy, muy cortito, pero realmente tiene mucho que aportar Veréis, te voy a hacer una pregunta y es que Cuando hacen una fotografía y apareces tú ¿Qué es lo primero en lo que te fijas? ¿Verdad? ¿Cómo sales, no? ¿Qué, qué, ¿Ha salido guapo? ¿Ha salido feo? ¿Esta pose? ¿Esta otra? Todo el mundo se fija en sí mismo Todo el mundo se fija en sus intereses Entonces, si tú quieres llegar a otras personas A través de tu empresa, a través de tu canal de YouTube A través de tus redes sociales Tienes que ponerte en la piel de la otra persona Para ello, el autor de este libro Defiende que lo que debes hacer Es ponerte en el lugar de la otra persona E intentar saber lo que ellos quieren Por esto mismo, Dale Carnegie Ofrece diferentes tips Para conseguirlo Desde luego que es un libro muy recomendable Y que se lee en nada de tiempo Cuarto libro Creo que este libro, sin duda alguna Es un pilar básico en cuanto al desarrollo personal Y la educación financiera Es algo básico, a mí me hizo abrir los ojos Fue uno de los primeros libros que me leí Robert Kiyosaki en este libro hace una distinción Entre dos tipos de padre Su padre rico y su padre pobre Su padre pobre defiende los estudios La universidad Él es universitario y para él la vida es Trabajar para otro, tener tus ingresos Poder pagar las facturas a final de mes y ya está No le gusta tampoco hablar del dinero Piensa que el dinero es sucio Y es algo malo en la sociedad Pero por otro lado Robert Kiyosaki nos habla de otro padre Un padre rico Su padre rico no concluyó casi ningún estudio Pero le gustaba formarse A través de su práctica y la de otros En temas económicos Consideraba el dinero como algo normal Algo que formaba parte de la vida Hablaba de él con naturalidad Y en definitiva Era una mente inquieta en busca de nuevas soluciones El principal cometido de este padre Es que el dinero Trabajase para él Ahora bien os preguntaréis, ¿y cómo acabaron ambos? El padre pobre Acabó endeudado con el dinero Sin embargo, el padre rico se convirtió en la persona más rica de Hawái. Un concepto que saqué yo de este libro y que no he vuelto a olvidar es la carrera de la rata. que Es lo que en resumen la gran mayoría de las personas hace. Y Robert Kiyosaki los equipara con ratas en la rueda, andando y corriendo. Con la sensación de hacer algo pero, pero sin llegar a ninguna parte. La gran mayoría de seres humanos trabaja para otros para ganar dinero. Un dinero que lo van a gastar en varias cosas. Y después volverán otra vez a, a tener esos ingresos que tenían en un principio Y lo volverán a gastar Incluso habrá meses, meses donde tengan la paga extra O meses donde este sueldo sea mayor Pero aún así buscarán nuevos gastos donde invertir ese dinero O sea, no piensan en invertirlo, no piensan en ahorrar Y esto es a lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata O sea, el resumen de todo esto, el resumen de toda esta rueda Es que trabajas para gastarte el dinero en cosas innecesarias Y vuelves a trabajar, y vuelves a gastarte el dinero Vuelves a trabajar Vuelves a gastarte el dinero O sea, en este cuadrante, en esta rueda No existe la posibilidad de ahorrar o de invertir Y es un concepto que, que no lo he olvidado Porque yo antes era así también Y el quinto y último libro que voy a recomendar Es los 7 hábitos De la gente altamente efectiva Básicamente, nuestro carácter Está compuesto por nuestros hábitos Los hábitos son aquellas cosas que ejercemos De forma inconsciente, sin darnos cuenta Y en función de cómo tengamos estructurados Estos hábitos, nos van a permitir Alcanzar la efectividad o la inefectividad en su caso Según dijo alguna vez el gran educador Horazman Los hábitos son como hebras Si día tras día les trenzamos una cuerda Pronto resultarán irrompibles Personalmente no estoy de acuerdo con esta última parte de la afirmación Pienso que los hábitos sí que se pueden quebrar O sea, no son irrompibles Tú puedes aprender y olvidar hábitos Es un proceso difícil y lento Y que sobre todo está marcado por una constante Que es la constancia Pero sí que se pueden aprender Y sí que se pueden olvidar Y en este libro Stephen Coy nos enseña Nos muestra los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro recomendable para todos. Chicos, voy a dar por concluido aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, dejarme en los comentarios, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.